En noticias de hoy uno, sabemos el valor de la solidaridad, de ayudar a los que más necesitan y en el caso específico de la teletón, de ayudar a las personas con discapacidad. Así como contribuí eh, en exteriores, háganlo, pues los necesitarán para lograr el sueño de un Paraguay unido y rehabilitado a través de la inclusión de las personas con discapacidad. No se olvide, este 2 y 3 de noviembre, así como en la Teletón, en Noticias de hoy 1, estamos más unidos que nunca.